Hey, ¿Qué tal? Este es un rapeo a cámara de una nueva canción que estaré subiendo en el nuevo canal Recuerda que este canal lo dejaré inactivo y solo subiré rapeos a cámara Si quieres escuchar la versión oficial de Spotify, te dejo el link abajo Cuando llegarás a verme aquí Sigo caminando en tus problemas Te espero como un maniquí Solo ven y quítame esta pena ¿Y tú? Sabes lo que es el dolor Sabes lo que es levantarse cargando problemas de un ex amor No sabes nada sobre todo esto Pues solo piensas en qué llevas puesto ¿Por qué te escribo? ¿Por qué me molesto? Si nunca contestas ¿Por qué te contesto? Tengo ganas de verte de frente No sé por qué no fui valiente ¿Por qué me callé lo que tú me gritaste tan directamente? Todo lo que hice fue defenderte delante de toda la gente Y al parecer para ti lo que hice no fue suficiente Quise mil cosas que nunca me diste porque nunca pisaste el freno Intenté todo pero nunca pude adaptarme a tu terreno Solo buscaste curar tus heridas escupiéndome tu veneno Es una pena encontrarse con alguien tan malo cuando eres tan bueno Y no sé si bueno es lo que busco porque algo no me cuadra Siendo tan bueno me mata saber que sin ti algo bueno me falta Tal vez inexperto me quede mejor cuando de ti se trata No contestaba porque sé que tu mejor defensa son las palabras No pienso retroceder, contigo aprendí a nunca pisar freno Me alejaré de tóxico aunque al principio sin ti me sienta vacío Es que tus verdades a medias siempre me dejaron lleno Y hoy lo que ves es puro relleno, parece corazón frío Estoy cansado de tus excusas sí, la culpa es de uno Para ser exactos la culpa es mía por quererte de inmediato Te esperé en momentos duros y yo era el inoportuno Espero que vuelvas solo para pagarte con el mismo trato Y trato de no odiarte, pero hay personas que merecen serlo Como tú, que dices amarme, fingiste, pero no pudiste hacerlo Te escapaste entre mentiras y verdades Y no me queda ya nada, espero recordarte Algún día agachando miradas ¿Para qué? Yo creo que hasta ahí la dejamos esta parte sería lo que es el coro exclusivo. Entonces pues te recuerdo la canción oficial directa desde Spotify ya subida completamente Te la dejaré en el nuevo canal Ahí estaré subiendo contenido oficial y contenido diferente a lo que es en este canal En este canal serán a cámara y espero que te guste este formato Sin más pues me despido Espero no desafinar pero diría más o menos así Ya no quiero El siguiente rapeo a cama